Hola qué tal, bienvenidos a mi canal creaciones bettina, el tutorial del día de hoy es una petición, hacer un regalo para un policía Hay que resaltar que la presencia de un policía nos brinda seguridad, confianza y solidez Son personas que nos ayudan a sentirnos bien y seguros en todo momento No quiero irme al paso a paso sin antes saludar a Tania Orozco, Jennifer Polanco y Karina Ahora vamos con la lista de materiales Corta un rectángulo de 30 por 45 centímetros y vas a medir en sus cuatro lados 6 centímetros. Ahora vas a cortar en los dos extremos como siempre lo hemos hecho esto sería para armar la base de la caja con la tijera vas a repasar todas las líneas para luego hacer los quiebres y vas a armar la base lo vas a hacer con silicona líquida y vas a aplicar la silicona en estos dos lados nos quedaría así Ahora para la tapa vas a trazar, o a cortar un rectángulo de 24.5 por 39.5 y vas a medir 3 centímetros. Vas a hacerlo en los cuatro lados. Vamos a cortar igual. Antes de armar la tapa vamos a copiar un mensaje. Amor esto es lo que siento por ti, te amo, te amo, te amo. Doy todo por vos, mi amor Eres mi vida Y acá le puedes escribir hermoso como tú le digas Y vas a armar ya la tapita puedes pegarle un papel para resaltar la frase ahora vamos a tomar goma eva con brillo o goma eva normal como desees una pelotita y un vaso vamos a, tener, a utilizar la plancha y vamos a, a planchar o a calentar un poco la goma eva para luego Termoformar, debes de, de jalar para que te pueda quedar la formita de la bolita o de la pelota. Vamos a hacer una gorrita. Ya teniendo termoformado esto, vamos a cortar. vamos a pulir todos estos bordes nos quedaría así ahora vas a coger dos cuadritos de dos centímetros por dos centímetros y vamos a hacer dos bolitas que serían para pegar acá Vas a tomar la goma Eva y vas a colocar el moldecito así, acá encima. Con un lápiz vas a hacer como la viserita, o sea, la parte pues de adelante de la gorrita. Corto una tira en cartulina blanca de 2 centímetros de ancho por 10.5 centímetros de larga y divídela en 7 partes de 1.5 centímetros cada una. Y vamos a copiar la palabra policía la vas a recortar y vas a pegarla acá en la gorrita así como hice acá a esta visera le vas a dejar un centímetro o medio centímetro para poder pegar luego la parte superior de la gorrita lo vas a hacer así aplica silicona líquida caliente nos quedaría así ahora vamos a hacer la tarjeta, vamos a cortar un cuadro de 25 centímetros por 32 centímetros de largo y vamos a dividirlo en la mitad voy a hacerlo con la tijera para que no me quede en línea y les recomiendo que lo hagan en cartulina porque lo hice en cartón y queda muy rígido vamos a hacer el quiebre ahora vamos a dividir acá la mitad de 16 centímetros que serían 8 igual trazamos la línea con la tijera para que no nos queden líneas esto es solo para repasar y poder hacer el quiebre hacemos lo mismo acá en este lado vamos a hacer bien los quiebres ahora vamos a dejar acá 2.5 centímetros y vamos a hacer acá una línea curva esto es para hacer el chaleco la tarjeta va en forma de chaleco de policía y acá también vamos a hacer una línea curva acá en esta parte en el hombro vamos a trazar una línea inclinada, acá vamos a medir 7.5 centímetros y acá vamos a dejar un centímetro que no les había dicho. Y listo en este lado, vamos a hacer lo mismo. Y vamos a recortar. nos quedaría así acá voy a decorar delineando por los lados con un marcador ahora acá lo que hizo fue es copiar un mensaje te escribo no para sorprenderte sino para poder decirte todo lo que siento porque parece que escribirlo se me da mejor que decirlo y vamos a... acá pegué unos corazones, los voy a delinear con el marcador rojo para resaltarlos Si sea puedes copiar este mensaje si te gusta Ahora vamos a pegar, vamos a empezar con esta última, vamos a volar acá medio centímetro. Aplicamos silicona líquida y pegamos. y así vamos haciendo con todas las tarjetas doblamos acá y vamos pegando acá en esta parte vamos a escribir un mensaje tú eres la mejor decisión que he tomado en mi vida voy a resaltarlo un poco y acá en esta parte vamos a escribir te amo este vídeo continúa porque me quedó muy largo espero se vean la segunda parte